La dirigente popular en esta ciudad, que fue solicitada por reclusos del Centro Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, Odilín Morel, criticó este martes el nuevo modelo carcelario del país, en el cual, de acuerdo a sus declaraciones, maltrata a los privados de libertad. Son seres humanos igual que él, son seres humanos igual que un familiar de él, porque lo que hay es que llamarlo a capítulo, pero no así salvajemente. Como en los tiempos de Trujillo, que era a palo, en guayo, eh, lo metían en guillotina. No, dicen que hay presos ahí, que muchas veces lo llevan a las celda de castigo y ni siquiera agua le dan. Ni siquiera agua. Ellos mismos llaman y denuncian por los medios. Así que nosotros llamamos al procurador a que la investigación que supuestamente él está haciendo la haga con seriedad y honestidad, que no quiera chantajear a este pueblo. Recordamos que el pasado viernes Morel se presentó en las afueras del centro correccional atendiendo a un llamado de internos que afirmaron están siendo torturados.